2005 fue un año convulso, con eventos que marcarían nuestra vida para siempre. Se descubrió otra semana más el gen que daba inicio a la pubertad. Se encontró una población de linces ibéricos en Toledo que se creía extinta. Fernando Alonso consiguió su primer título mundial de Fórmula 1. Ese mismo año se lanzó el álbum Coach Into In The Loop sorry for my English, de la banda Gold. Fish, nuestro álbum de hoy. Esto es música Cuando ¡Wow! nadie lo esperaba, eh, de sorpresa, pum, te la comes. ¿eh? El programa 0% en <coughs> música, que basa, bueno, basamos todo nuestro éxito, que es ninguno, eh, en las bibliotecas sonoras libres de copyright. Y bueno, y por poner a recordar, porque hace muchísimo que la gente no nos oye, estará mi hermano ya diciendo ¿Quién es esta gente que escuchó la radio? Hermano, no sé quién son, mi hermano herma Javier. Hermano ¿Quién es la, la gente que habla? ¿Quién es? ¿Quiénes son? No, me, suenan? Me, escucharla yo. me suenan, pero no sé quién son. Eh, pues por si le apetece escribirnos algo, que nos puede encontrar en las redes sociales de Mark Zuckerberg. Eh, música no en Facebook ¿En Meta? ¿Estamos en Meta? Estamos en Meta, más que nunca Vamos <risas> en el metaverso? Yes oh, wow, oh. Y bueno, Germán, y en eh. Instagram, que ese es, ese es tu mundillo eh. como lo pueden encontrar? Es música no, no, no pues Tres, si no, tres pues, negaciones pues tres si negaciones. no te queda claro Exactamente De hecho yo tenía pendiente ¿Sí? enviar que íbamos a empezar el programa Ah Vaya ¿A quién? En general, en Instagram. ¡Ah! hoy oh, en tres directo! Minutos después de, tres minutos después de empezar, <risa> después de un hábito de dos minutos, ¿Sí? avisado de que hacemos programa. Bueno, a ver, esto es música, no. Y mm -hmm. es también comunicación, no. ¿Vale? Mm -hmm. Somos críticos y mm -hmm. ya está. Pero bueno, chicos, esta sorpresa de programa, eh, qué loco va a ser hoy. Porque es uno de mis temas favoritos. Así que analicemos el álbum que tenemos entre, entre manos. Un álbum que hacía más o menos así. Vale. Ya, ¿eh? All day. All day. Dancing. Dancing. Dancing. Dancing. All day. All day. Dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing. A veces desearía pagar derechos de autor, ¿sabes? Sí. Para que me quede claro. A todo. ver, a mí me pedisteis sección y yo os la traigo. Acabamos de descubrir la fina línea entre el ElectroJazz y Marisol. A ver, yo qué sé. ¿Cuánto vale? O sea, ¿cuánto dinero me cuesta a mí poner la original? <risa> ¿De cuánto estamos ¿Lo pago? ¿Hoy lo pago? Sois unos desagradecidos no, no. Voy voy y lo pago Sois unos ¿Qué? desagradecidos ¿Qué son? ¿20 euros? Porque a, lo que queréis de verdad es una de mis historias, ¿a que sí? <risa> pero, ¿Vale? Nadie no te la ha pedido, También. pero son libres de copyright <risa> me, me encanta cómo, cómo nos obliga a escuchar una historia Adelante. Nadie le ha preguntado, oye, no lo que queréis es escuchar Va, adelante por favor. A ver, Quiero que no le he traducido Porque habrá gente que no, me ha, no habrá entendido mi inglés uh -huh. De no Cambridge, ¿vale? Pero que hoy el programa Va va de, de, bucles, ¿De bucles ¿Vale? Eh? Y, bucle. yo, y yo he estado pensando ah. en. Alicia, un bucle Un bucle en tu vida y, y por lo que sea Yo ahora me muevo mucho por la noche Bájame esta música porque no me está gustando Para lo que voy a contar ¿Vale? Yo ahora me muevo mucho en el mundo de la noche y yo veo cosas, ¿vale? Y veo que hay un bucle que se generó después de la pandemia y no ha parado. Y a ver si estáis conmigo en lo que yo he pensado, ¿vale? Estoy pon estoy como ¿Estás creando mucha expectación. ¿Estás, estás, ¿Estás tensando la cuerda? Lo sé, para que luego sea un cagarro gordo. Ah, ah, dale, dale. Vale, pues es decir, mmm, es una sensación... De, de, de que terminó la pandemia tú sabes cuando lo dejas con tu pareja que la has querido muchísimo y superas un poquito ese duelo y es como de os quiero a todos muchísimo me quiero morrear con todo el mundo y cada vez que respiro me he enamorado de alguien ese bucle sí. de entrar en ese bucle, bucle, sí. bucle estás bucle? hablando de tío de Gerard Piqué no lo termino de entender. <ríe> Eso. No, hombre, estoy hablando de todos, porque uh -huh. eh, ahí para muestra un botón. Mira, Piqué, Piqué está igual. Entonces, yo lo que quería venir a decir es que yo estuve un tiempo dentro de ese bucle uh -huh. y, y, y quiero explicaros cómo, uh -huh. ¿vale? O sea, yo antes de la pandemia, un mes antes, como, como toca, cogí mi planta en Madrid con mi amiga Alba, ¿vale? Uh -huh. Nos pasan muchas cosas en ese viaje, pero es el típico bucle todo el rato de te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero tú también, tú también, tú también, tú también, tú también, tú también, tú también, tú te quiero, te quiero también, te quiero, te quiero, te quiero. Todo el rato así, ¿vale? Me quiero casar contigo contigo también, Te pongo un piso tú también, tú también, tú también, de patatas que también, Sí, por supuesto, vale. y quien me conozca lo sabe de sobra, ¿vale? No. Y bueno, para quien no lo esté viendo, <risa> acabo de sacar una libretita súper bonita de mi mochila Porque, claro, o sea, vosotros vais de humoristas y parece que con el carnet de humorista os dan una libreta Y vais de guay, como de... ¡Ja, ¡Llevo libreta! no ¿Sabes? la libreta te la tienes que comprar Bueno, ya, pero, pero, ya, sí, sí. pero ya me entiendo, entiendes entiendo lo que quieres, ¿Vale? Sí. Y cuando vosotros no llevabais libreta, yo ya llevaba libreta Joder ¿Vale? Y quiero que lo veas. <risa> Esto es de abuela cebolleta. Pero tú tenías libreta. No. no has pasado una guerra, tú. Yo ya tenía libreta. Entonces, pues yo en aquella época, puedo poner fecha, lo pone aquí, Germán, lo estás viendo. Del dos, <risa> del dos, del 15 del 2 del 20. quieto. 15 del 2 del 20. Las páginas las veo amarillas. Yo me... O Eso sea, bueno. ya da antigüedad. <risa> Exactamente. Están amarillas. Y números de teléfono. A ver... Ah, no, no, no hay números de teléfono. Hay mucho más aquí dentro. Vale, Germán, perdón, veo a Germán con un <risas> cerbatillo, con el chiste sí, sí, que sí, no, no sabe por dónde le ha venido. <risas> no, no, Germán, páginas <risas> amarillas, número de teléfono. A ver, Ahí, ¿cuánto está escrito? ¿Hay, está entero. Hay, hasta aquí. Uh, uh, vale, vale, vale. ¿Vale? Porque, o sea, es decir... Puedes enseñarlo a Empieza la al revés. 14. ¿vale? Que debería seguir un día siguiente no es el día de antes ah. de ahí el bucle raro sabes vale y bueno yo lo que quiero decir es que yo en aquella época me creía que iba a ser escritora de éxito no iba para venga a escribir que eh, guay eres 2020, mentira 2020, 2020 claro pues ya yo... los años no estamos hablando de tu juventud no no claro eso que está, no eso está o sea, ha girado, ha girado una calle. Claro, pero es decir, yo quiero poneros en contexto para que entendáis, porque la libretita, porque yo... A no, pero me estás hablando como yo ya tenía libreta y estoy de esto de dos años. <risa> <risa> o sea, no pues me sí. vengas la moto como, como si tuviese 13 años... Antes de la madrileña. Antes de la Navideña... de dos años. No, sí, posiblemente pero... incluso después de que tú tuvieras tu libreta, Germán. Sí. <risa> <risa> bueno, a ver, que tengo otras, ¿vale? Pero yo os estoy intentando vale, lo de... poner en contexto. Es como que quiero explicar que realmente eh, es bastante jodido entrar en ese bucle de, uh -huh. de querer gustar y que te guste todo el mundo, pero que se sale, uh -huh. ¿vale? Pero que yo fui capaz de expresarlo con palabras lo que yo sentía en aquel momento, ¿vale? Dame, yo justo dame. antes de irme a, a, a Madrid... Esto es buenísimo. Sí, justo dame. antes de irme... Y ya con esto leeré lo que pone, uh -huh. ¿vale? Pero os termino de poner en contexto. Claro, había conseguido uh, tener una cita... Con un chico que a mí me gustaba muchísimo En Madrid No, no, antes de irme a Madrid Antes de irte a Madrid te Claro, acuerdo. antes de irme a Madrid Ese chico nos se estaba escuchando eh... Que alguien por favor lo localice y le envíe luego esto <risa> Bueno, o sea, un tengo es una persona que le tengo mucho cariño vale. O sea, y es así así ¿Le podemos poner un nombre? José José, José Ardona, música no, no, no, queremos saber de ti <risa> <risa> La red social que controla a Alicia <risa> José, entonces Y fue como de, guau, lo he conseguido No me puedo ir más contenta a Madrid Bla, bla, bla ¿Vale? Pero claro, el bucle este que os he contado De uh -huh. un día estás aquí y otro día estás pensando en otro ¿Vale? Uh -huh. Y yo, pone Madrid ¿Vale? Pone música de leer eh, épica Por vale. favor voy, ah, a poner poner la, la, algo voy a poner épico. la siguiente que haya, ¿vale? Esta, esta es sexy Venga y lo voy a leer, ¿vale? Pero bájamela, porque yo, yo quiero mi voz total. Tu aleatoriedad nos ha traído a Alba y a mí a un kebab. <risa> ¿Qué? qué? <risa> Pero claro. Tu aleatoriedad. ¿A, a, ale ale -a, ¿Ale a quién se me está escondiendo? adiós Dios. Es, oh Dios. Aleatorio. Dios de la aleatoriedad. Dios del dado. Dios del dado, de 20 caras. Me has traído a un kebab. ¿eh? No bueno, está ¿A quién hablas? Continúo, porque hay cosas ahí, mejor de parte. Sí, es un kebab. ¿dónde? Pero claro, ¿qué más da? En la mesa de al lado está Íñigo Errejón. <risa> Joder, ¿qué hacía ahí? No, ¿qué hacía ahí? un tema. <risa> bueno, es que había bueno, salido uh, del Congreso y de dije, esos sucios izquierdosos, ¿acaso se alimentan de otra cosa? Es verdad. Esa quizás es la pregunta. ¡Polla! Como soy de izquierdas, voy a ayudar a este pobre... No, no. Magrebía. <risa> que a lo mejor no era Magrebía, era Manuel. <risa> Manuel. <risa> Manuel Pérez. Sí. Bueno, no perdáis el hilo, vale, porque vienen, vienen partes gordas, vale. más gordas que rejón? Sí, sí, En la mesa al <risa> lado. Muy fácil ser más gordos que rejón, También te lo digo. Venga y, y continúo con lo de que he puesto en la mesa al lado está Íñigo Rejón. y continúa. ¿Y qué quieres que te diga? <risa> te llevo pensando desde el primer Bermud al loro, ¿eh? Y verle a él ha sido cómo utilizar un corrector de marca Tipex. <risa> ¿Eh? ¿Quieres decir? O sea, le estás escribiendo al chico que te gusta. Sí. Y de repente jamás... era como... El rejón parece como que... ha <risa> borrado a José. Sí, sí, sí. Te, te he sustituido totalmente. Bueno, no, te he sustituido, ¿no? Es lo que te recomiendo. El comiendo un kebab me ha puesto más... La, que es, perraca. Que es más perraca y es lo que me gusta ahora mismo ¿Vale? Y claro, aquí yo ¿Sí? matizo y pienso en José y pongo... Pobre José Lo, <risa> lo siento, José no, no, sí, sí. Lo siento Al aterrizar en Palma te volveré a pensar <risa> No he terminado Porque se ve que el 14 del 2, que es un día antes a esto Se ve que mi bucle era como muy loco De mm alta -hmm. hacia adelante, Claro, yo creo que aquí Íñigo no. me estaba mirando, porque aquí tengo que decir, me enamoré esa tarde de Íñigo, vale, por pues si no había quedado claro, y se ve que al terminar esto, Alba uh -huh. me dijo, te está mirando, y, y yo para seguir escribiendo, pues eh, escribo para impresionarte, te quiero Íñigo, mi mejor San Valentín. <risa> Oh, oh, oh. Es que claro, no he dicho era San Valentín Era San Valentín mi mejor San Valentín sí. Está de la mesa de al lado mirándote <ríe> Mirando a que, que era, Entonces, un undurum, era un kebab o un Era un kebab Era un kebab y estaba bermud en... como nosotras wow. Y bueno, yo sentí su mirada Otro día hablaré de un encuentro que tuve con Nacho Vidal Pero eso será en otro momento pues una random? Dame una random de ahí, ¿tú sabes? Una random, claro De, de tus páginas... Ah, sí, mira, aquí hay una tremenda. 13 de mayo del 20. Cinco cañas es el número para alcanzar la normalidad en plena pandemia mundial. Y además, tengo el detalle de poner saludos. ¿A quién? <risa> cinco cañas. Eh... Atención señores tenemos la tenemos exclusiva cinco cañas con cinco cañas adquieres la normalidad en plena pantalla. Las veo, muchas, ¿eh? también te lo digo. Y bueno sí a ver hay más cosas pero es que no quiero lanzarlo bueno, todo. No, no, Vamos cuaderno. a continuar. Yo creo que se pueden traerlo la próxima vez. Como opción, episodio, si después, tengo más. Después de esta después de esta telefilme de Antena 3... Ligeramente pocho que hemos vivido con Íñigo Errejón. Sí. ¿Sí? <risa> Pero, <¿te acabas risa> de pone... acondicionado? sí. Es que tenemos ah, un bueno, sí. problema es que, con el clima sí. mundial. Tengo de, que comentarla aquí en, que en directo. Eh, sí. Estaba a 16 grados. <risa> gracias por subirlo a 25. <risa> gracias. Bueno, pues, entonces... El planeta te lo está agradeciendo. De nada. Misma. El planeta, Íñigo Errejón y las cinco cañas. Íñigo Rejón ahora se ha enamorado de ti. Entonces, el resumen que yo quería hacer por cerrar todo sí. esto, que la gente ahora está en ese bucle en el que yo estuve ya, ¿sabes? Uh -huh. Y yo lo veo desde fuera dije y, y siempre pienso. O sea, que la, tú dices jo, que la gente ahora, después de pandemia, ha alcanzado un nivel de. Vamos a enamorarnos de como de enamoramiento fácil, de entrar en un de amor constante. Lo erótico festivo. Erótico festivo, ¿no? De, de, hombres con mujeres, hombres con sí. mujeres. Yo ahora. Hombres con hombres ojos. me voy. Eh, hay, estás diciendo que la, la, sí. la humanidad entera sí. está saliendo de fiesta, sí. saliendo a vermutear, sí. a pillar cacho, a, a, con un diferente, con sí. una diferente cada día, cada Totalmente. momento. ¿Y tú en la la radio? Eso es lo que, esa es la teoría que. <risa> sí. Del, sí. Del loop te lo he dicho, yo ahora me muevo mucho la noche y veo cosas. Pleno. Y yo lo estoy viendo. Y luego mi entorno. Tengo, pues coincide toda la historia. Tu entorno se, es un entorno, Personas eh, separadas, eh, que han entrado de, de repente, o sea, de. Se huele el verano, ¿sabes lo que te digo? La gente dice, lo aprovecha. Es que el verano se ¿Sabes? ¿Sabes? Por costumbre el Sí. Es como una época de corte de ligue y vamos a dejar. Sí, pero sí, bueno, sí. nada que os ha gustado este material no, que os he traído. Es lo fantástico. Sé. Por fin, por fin lo he hecho. En fin, así que vamos a, a, a lo que de verdad importa, ¿vale? Goldfish. Uy, sí, porque hay que, eh, hay que hablar sí, de Goldfish. Claro, porque hay que hablar de <risa> <goldfish>. O sea, <risa> está, está genial <risa> mi historia y podría tener un programa yo sola, pero de eso sí. ya hablaré yo con otra persona, ¿vale? Grupo Africano. Al loro con esto, que ha actuado en Magaluf. Toma ya. Eh, para actuar en Magaluf no hace falta mucho tampoco. <risa> no, también vale decir. ¿Basta con ser DJ? Sí. ¿Tiene, a ver, tienes que entretener... ¿Qué nivel qué nivel de soltura se tiene que tener para entretener a gente borracha? Eh, un uno. ¿Hay, hay, sí, uno. sí. Uno, sí vamos, uno vamos a hablar a diez, de eso. Uno. Germán, tú que has actuado mucho en sitios con gente con altos niveles de alcohol... Ah, bueno, si te decides... Llega, Hay una campana de Gauss ahí... No es lo mismo... No es lo mismo poner música. Creo uh -huh. yo que para la gente borracha que entretenerlos con hacer de bufón de corte. Uh -huh. Yo creo que hay una Para gente borracha. Hay una proporción directamente una gran proporción entre a más alcohol, más gente que te dice que es el cumpleaños de esa amiga y a ver si le pones una canción. Sí, sin serlo. Sí, pero también ese nivel de alcohol hace que se divierta más. Sí. Este, te ¡Este es un temazo! Uh -huh. <risa> ah, y la pasa... gente con más alcohol en sangre quiere bailar y, y, y, ligar. y ligar. Lo último que quiere hacer es ver a un tío uh -huh. un tío subido al escenario haciendo uh -huh. el mono. Hola, soy sí, contando la sí. historia. No <risa> están todo... las neuronas para, para atender. No prestan atención. Están a... Quiero saber de aquí, esto es la verdad. ¡Eh, tú, guapa, guapo! ¡Eh, eh, eh guapo! ¡Uh, esta canción me encanta! Y es un bucle. ¡Eh, un... sí. tú, guapa, guapo! Eh, esta canción es un tema Así. Ya. Así todo el rato. Ya. Así todo el rato. Eh, me, no sé por qué me, me he visto la imagen de gente intentándote desnudar en directo, Germán en un escenario no si sí, sí, sí ha pasado, no me he dado cuenta vale, vale Pero solo... la gente va a entretenerse me ¿no? había hecho la imagen en la cabeza y necesitaba expulsarla de alguna manera muy, y muy bien, confiar muy, en muy, ti muy, muy, a ver chicos es muy, que eso está que tenemos hablando. que hablar de goldfish sí, sí. sigamos por favor, a ver por si alguien lo había dudado la mascota de la banda es un pececito un uh -huh. goldfish vale. ¿sabes cómo es un goldfish? Pe posiblemente que es un pez dorado imagino, ¿no? Sí. Sí, hombre, sí. no tengo o sea, ni idea. Sea, pero... Anaranjado, bonito, uh -huh. pequeño. Uh -huh. Curioso. Posiblemente segunda peor mes mascota después de un ácaro. No mm. da mucho juego un pez. Un pez. ¿Qué? Ay, no. Un, un ácaro. ¡Ojo, eh! Ojo con <risa> con ácaro. Los ácaros. <risa> Puede ser muy buena mascota. Sí. Eh... Tienen grandes cualidades. Eh, como Yo pensaba más en mascota de equipo. Uh -huh. vale vale sí sí lo estoy viendo como lo estoy viendo los ácaros de Memphis eh, sí sí ¿Y además, <risa> además lo estoy viendo <risa> los de equipo Memphis. de básquet como de... los ácaros tienen muchas patas es... pueden eh, coger muchas bueno. pelotas fácilmente ya yeah. vale sí sí qué pues, más tienes pues, que contar a golfe? ver <risa> más cosas de <risa> ¿Vale? golfis que esto o sea cómo se nota que lo ha escrito un friki otra vez conectando con lo del último programa que nadie se acordará que se hicieron famosos por vídeos de animaciones con un montón de referencias a videojuegos. ese, ¿Mm? si sí, esta canción o sea, es buenísima, yo ¿sí? me acuerdo que me enganché a esa canción uh -huh. y a ese videoclip que me encantó. Muy, hay, que, hay que verlo. Hay que decirlo. Vamos in a hacer un chiste con eso. Es que la a es ver, que... pero... Sí. Como no tenemos los derechos, yo la tarareo. Yo que sé, os quiero hacer preguntas. Uh -huh. ¿Vale? Así, a lo loco. Acab... Eh, hemos hablado de pececitos y es como que he visto un poco de desprecio. Uh -huh. Y yo que sé. Eh, ¿Cuántos pececitos han muerto en vuestra casa? Uno. ¿Qué? Uno. Bueno, yo no lo sé, pero los mató mi hermano. ¡Ah! Ah. ¡Ostras! Pero no los contaste. No no contaste. No, no tenía razón. El... o sea, ¿cómo no... fue? Los cogió y les hizo... ¡Eh! No, no. No, demasiado de alimento. Porque el pez. Se ha de hablar que el pez es un. Es un animal que está muy mal hecho. ¿Explotaron? Uh, no lo sé, es que no lo <risas> recuerdo. Yo no, tenía, yo no tenía edad, pero me parece que los peces, o sea, como.. Si eres un animal, necesitas dos cosas. Una, saber respirar y dos, saber cuándo parar de alimentarte. No necesitas mucho más. Sí. Hay dos animales que incumplen estas dos cosas Una, los la alimentación, los peces Y respirar, los carlinos sí. Para mí están en el top menos 10 de animales Ay. Estoy de acuerdo contigo Estoy, No tengo nada más que decir uh -huh. aquí. ¿Y os dan asco los peces que muerden los pies en la playa? Los que muerden los pies en la playa No me dan asco porque ¿Sí? lo encuentro <risa> algo natural de Porque están en la playa y dicen Esto se puede comer ¿Mm? y lo prueban Los que me dan asco... Sí. Son los que están en las tiendas, esas, uh -huh. de, a primera línea de playa de, te hacemos la pedicura. Sí. Que están Bo ahí. moraces además. ¿Eh? Sí, eso. Que, no, que, que, que dan asco. Uh -huh. como todo el día están alimentándose de uñeros, de, ah. de, de, de piel sí. muerta, de de, de es su dieta. Yo eso, no me no cogería un pez de esos y me lo comería nunca en la vida. Mi, mi pregunta es, ¿los desinfectan después de cada, cada cliente? Eh. Mm. Deberían Deberían Deberían desinfectarlos uh -huh. Echar alcohol a esa agua uh -huh. Echar alcohol Un chupito de algo Efectivamente ¿Y se... Ginebra Algo de Uf. Y Que el pez haga agua de... Enjuagar esa boca uh -huh. Porque no puede ser Ya yeah. No puede ser <coughs> ¿Y quién creéis que fue el genio Que inventó el nombre de Sudáfrica? De Magallanes. <risa> no, ver, no lo sé. Un día fue y dijo, eso es África, eso es el sur, sur África. Yo creo que el nombre de Sudáfrica demuestra muy claramente que la persona que puso el nombre de Sudáfrica no había estado en Sudáfrica. No, no. Eh, si, claro, sí. si estás allí dices, mm, no sé, Cabo Verde. Cabo Verde. ¿Cabo? Verde. ¿Qué es verde? ¿Sabes qué es? Dice, oye, Sudáfrica, Donde vamos a poner nombre a este sitio. ¿Qué hay? No lo sé. ¿Dónde está? En el sur de África, Sudáfrica. A estamos, a lo mejor, estamos malinterpretando el nombre. De... No, a lo mejor no es sur África, sino es Sudáfrica África. Frica. <risa> es la peor parte de sí, África. Aquí hace mucha calor y mm. se suda mucho. Ah, vale. Y en contra de lo que pensamos todo el mundo, que pensamos, hostia, que es el sur de África, no, es que se suda mucho. Uh -huh. y ahí ¿Al... se suda. Hay una Sudá, polisemia complicada, ¿eh? Sudáfrica. Sí. Cuando se juntan sí. sí, hay una vocal que ¿Sí? se pierde. Claro, pues, con po Sudáfrica. poesía. Sudáfrica. Fantástico. Se, se pasa la... calor. Ya lo hemos... yo lo doy por válido. En ha ganado sí, Germán. Sí, sí, totalmente. No queda bien mm, calor África. <risa> ¿Calor África? <risa> <risa> o África, no queda bien. J África. No. Ah, en inglés. Ah, oh, hot, hot Africa. Hot, hot, Africa. Africa. hot Vamos ah. a ver ¿Qué? Sí, ya está. Sí, ya basta hot sois es unos hot Esto cuando te metes en el sin que te pone hot. Y todo es hot, ¿sabes? Hot la escobilla del váter. Hot ¿Eh? las ¿Eh? camisetas. ¿Eh? ¿Pero esto es dónde? Estoy, estoy haciendo publicidad en cubierta de Shein. ¿Ah? ¿Qué es Shein? ¿Sí? Shein, sorry. La, ¿La tienda de ropa? Sí. Eh, ¿Te ponen hot? Mm. Sí, todo ¿Eh? ponen hot, hot, hot. Pero hot de, es una prenda caliente. No, o, que, o que está, se está vendiendo mucho. Ah, que, que cuidado, que quema. Sí, sí, Pero se es, quema, que se va. Uah, esta Uf. prenda está que arde. O yes. sea, están, están, se, se queman, nos las quitan de las manos. Se miran, se Y, y, y, y Mola que sea como que. que ¡Está hot! <risa> ¡Esta prenda! La, hay un tipo con un bidón de gasolina al lado. Compra Cómprala ya de que la queme. Podría también ser eso. Y pues, no nos están diciendo nada. No. Los no. No. no lo vemos. Están ahí, los de Shane, en su tienda. A lo mejor Ahí. queman ropa. Uh -huh. Esto no se ha vendido, quemadlo. Seguro que la queman. Es... Y los chiquillos. En, que bidón, la hacen. en bidones de. clásicos bidones de, de, de gasolina, gasolina. Exacto. No, de, de Gasolina. Que calientan. Sí, sí. Okay. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Sí. propongo una cosa. Yo pongo música sí. y empezamos a también a decir cosas, ¿vale? Vale, venga. venga. Sí. Bueno amigos, uh -huh. hoy os traigo mandanguita Bucles Hoy traigo bucles traigo... ¿Qué es un bucle? Una repetición uh -huh. Pues hablemos de cosas que se repiten Porque yo he hecho investigaciones Sí. He investigado, es la primera vez que investigo uh -huh. <risa> y ¿Se te, ¿Te ha ido bien? Me ha ido bien <risa> ¿Ha sabido? Ha abierto su libreta He que sabido es. investigar y he investigado y He investigado Que hay cosas en el mundo que se repiten ¿Vale? Sí. Uh -huh. Empecemos por, por ejemplo, con, con lo rápido, con lo que sabemos todo el mundo. Los uh -huh. alimentos. Hay alimentos que se repiten. Sí. ¿Cuáles son? <risa> Yo lo sé, porque lo he buscado. El ajo, por ejemplo, se repite. repite? ¿Clásico el ajo? Se repite. Sí. Eh, la cebolla, sí. se, repite. Se, repite. se repite. El pimiento, sí. el café, uh -huh. el chorizo, o las especias. Eh, sí. eh, chorizo se repite. <risa> el salchichón también, la morcilla. Uh -huh. El pepino. O, la gente sabe que el pepino se, se, se repite. Tite. El melón, la naranja, la, ojo a la naranja, ¿eh? el, el, el infiltrado, y el kiwi también, nadie, nadie. ¿Hay ¿El infiltrado? Porque no te esperas que el kiwi te, se repita. ¡Ah! Pues se repite, cuando se repite. Sí, sí, se sí, sí, sí, de ninguna duda. Y, y sobre todo la bollería industrial. El verde. La bollería industrial uh -huh. se repite bastante. Uh -huh. no hay que, chicos, no la compréis. Uh -huh. eh, ¿Qué más cosas se repiten, por ejemplo, en la música? Uh -huh. Jara de palo. Jala de palo. Jala de palo <ríe> utiliza mucho la <ríe> repetición. Bonito. ¿Ole? ¿Depende? Depende La de flaca depende. Flaca ah, sí, Más o menos. Claro, la flaca uh -huh. Ahí está. Incluso a veces es la misma canción mira, mira. Películas, también en las películas hay el día de la marmota ¿Sí? Se repite el, Un San Valentín, no, San Valentín de muerte, no hay una que es de... Eh, el, el feliz día de tu muerte Feliz día de tu muerte y, y, y, y, y no contentas con eso Con eso Feliz día de tu, de tu muerte, muerte dos, dos. Pam, pa Harry sí. Potter, también. Se repite. El prisionero, ¿Sí? uh. el prisionero de Un giro de tiempo. Habla ¿eh? bien, Ahí se lo repite. Se repiten. Pero, pero habla bien de Harry Potter. ¿eh? Para, no, para no, para no rodar uh, ¿Sí? Media sí. hora de peli más. Volver a, a poner la de, la de antes. Y si es tiempo. Sí, sí. El, es un recurso fácil de escritura. Uh -huh. Bueno, bueno. Vuelvo a en el tiempo. Sí. ¿Sí? Total, esto ya lo he escrito, pues lo vuelvo a utilizar. Sí. Le cambio cuatro cosas, pero es lo mismo. Y Básicamente es lo mismo. Mm -hmm. Es un recurso de vagos. Mm -hmm. JK Rowling, eres una vaga. Lo siento, <risa> no lo voy a decirlo. No. Quien no utiliza ese recurso del tiempo es que no quiere escribir más. ¿Eh? Porque es un copy paste. Sí. Y ya. Así está. Es. Eh control control ¿Control C? Control C, Control V. Control V. Ah, bim, bien, bien, bien, bien, eh. ¿Vale? Y ¿Cómo luego, se nota ah, que Germán no copia? Yo no copio. Porque no se sabe los comandos. No, pues <risa> sí que está. <copio. risa> bueno, es que yo utilizo a veces el, el, sobre todo uso el, el control X el punto al X. Ah, vale. Que es el Tú cortas. Yo corto y pego. Pero bueno, y luego también hay eh, cosas que se repiten pues situaciones uh -huh. en la psicología. Así vale. Por, esto me lo he buscado yo. Porque siempre, que eh, en nuestra vida siempre se vamos a encontrar situaciones eh, que se repiten continuamente. Uh -huh. Como por ejemplo, el, el, siempre vamos a tener el, eh, el peligro físico. Uh -huh. Siempre te vas a encontrar situaciones de peligro vale. físico. Vale, sí. Eso está ahí escrito. Uh -huh. eh, eh, el estrés eh, me desborda una situación siempre vas siempre vas a encontrar una situación eh, de estrés de pum, me desborda desborda eh, eh, un conflicto intenso uh -huh. eh, también se repite eh, pérdidas importantes siempre vas a tener pérdidas sí, en tu sí. vida eh, falta de libertad te a vas ver. a encontrar constantemente falta de libertad eh, recursos económicos eh, eh, qué más eh, de, de, es, es que esto no, desánimo, se me, desánimo, ¿Sí? eh, eh, pérdida de material, enfermedades, vale, todo eso te lo vas a encontrar. La, la gripe, si sí, se repite, se repite, se repite, se repite. Más cosas, los alimentos, uh -huh. los alimentos, sí, hay alimentos, alimentos que se repiten. se repiten, sí, como por ejemplo el ajo, el ajo, la cebolla, <risa> <la> <risa> el pimiento, <risa> el, <risa> el, sí, es que eh, sí, el, no, el no, café, el café se repite, el chorizo, chorizo, el chorizo, ¿Sí? chichón, morcilla, chorizo, sí, sí. el pepino. El, el, melón. El, el melón. El melón. El melón. El, la la naranja y el kiwi destapados, que nadie se los esperaba. No. Uh -huh. Nadie se esperaba. Que el, es, más, na, el y el kiwi. es más, yo incluso <risa> la llamaría los infiltrados. ¿Los infiltrados? Sí. ¿Qué? Ah, y por cierto, el bollería industrial. Sí. sí. Bollería industrial No lo probéis. Sí, ¿okay? es que… <risa> porque… Eh, repite. Comes un, sí. un donut no, no, no. Y, y tienes que comer otro. Y eh, te tienes que comer otro y no se hacer? repite. luego eso, sí. hace, eh, En la música, por ejemplo, jara de palo. Sí, jara sí. de palo. Bonito. Depende. ¿Qué depende? La flaca. La flaca es la flaca. Así es. Eh, sí. Y se repite. Sí, sí, sí. sí. En, luego películas, por ejemplo, El día de, de la ah, mamota. Que es una que se repite en sí misma. Se repite en entra el bucle. Sí, sí. Así es. Así es. Y bueno… Eh, Estamos y, hablando de… Bueno, y y es, del, eh, el, el, la película de… La película de… Un San Valentín de, fe, no, no, día San Valentín… de tu muerte. Feliz día de tu muerte. Eso. Y no contentos con por ello… Esa, ¡Feliz Día de, ¿De muerte? muerte! ¡Dos, dos. dos. dos. Y te la clavan. Y, Potter? ¿Y Harry Potter, giro de sí. tiempo. El recurso tiempo. de los vagos, <risa> co ¿copipaste? paste Madre mía, ¿Eh? Con 12, control, V. C, control, V. ¿Cómo se nota que Germán no copia? ¿Cómo porque se, no se da... sabe los comandos? No, porque no lo sé. Aquí te digo. Eh, J.K. Rowling, ¿Sí? vaga. Es ¿Sí? una vaga. Es <risa> que… <Porque risa> es el recurso de los vagos. El el copiar, de los vagos. Porque vas atrás en el tiempo y ya tienes sí, escrito. Porque Claro, ya lo tienes ya dos lo veces. Tienes. Y en la peli… Para no rodar media hora… El, usa el y, y te lo a Y situaciones en tu vida como, por sí. ejemplo, el peligro físico, el estrés, sí. el conflicto intenso, pérdidas ¿Esto? importantes, ¿Esto? falta de libertad, recurso económico, desánimo, sí. Eh, pérdida material, así. enfermedades. Faltaría más. Faltaría más. La gripe. La gripe. Que se repite cada año. Ah, y vuelve <ríe> más fuerte. <ríe> ¿Hay alimentos que se repiten? Sí. Sí, como el ajo. La, la cebolla. no. El pimiento. Sí. <tose> el café. <risa> <lo que es, risa> el el <pepino>, ¿Cómo <risa> de pepino, el. Molón, el, chor, el el, el la no naranja y el pigui no se lo espera nadie, infiltrados y la bollería industrial, sí. te comes uno o quieres otro. <risa> sí, que, que, que, eh, de <risa> música, no, sí, jarra de palo. palo depende. Jale de placa. todo. Fue la flaca. Y películas, la barbota. Sí, que es un un San Valentín de muerte, no. de Feliz día de tu muerte. ¿Qué? Dos. J vaga de mierda, ya te digo. <risa> no, son normal. Eh. Son normal. Las ¿Eh? ¿Eh, cosas que se repiten. Eh, sí. psiquofísicos, esto eh. de psicología, ¿saco? Intento eso, importantes, falta de evitar sí. recursos conocidos, aquí que pone eh, así desánimo, pero sí. de arterial… <risa> enfermedades. La, la enfermedad, la gripe, cada venía ¿Eh? más fuerte. No, ah, está. Mm, sí. Eh. ¿Alimentos? Sí. <risa> bueno, es que te voy a contar. Un montón. Y el infinitado. <risa> la granja del Quigui. No comáis. Eh, Jada de palo la música, depende que depende, Uy, la flaca, la flaca… Y luego Jataka sí. Rowling y Jadem… <risa> tío, vaga, escribe más, tío. Y, eh, la vida, que es una puta mierda que se repite en situaciones todo el rato. sí, sí. Y eso es. Pues… Y la gripe, que vuelve siempre. Súper <risa> interesante. ¿A mí? Me ha quedado clarísimo. A mí eso. también. Lo que yo lo del, lo del salchichón... A mí... Oh. Mira que me gusta el salchichón, ¿eh? Ya hemos hablado de eso. <risa> pues vale, vale creo que ya hemos hablado suficiente. Vale, voy a proponer o sea, una cosa. Qué vale. que me da la gente que cuando ya hablas de una cosa vuelva no. a insistir. Sí. ¡Qué asco me das! <risa> Alicia. Ya, es que me gusta mucho esa chichona. <risa> Yo me pongo la cosa. Pongo música. y hasta aquí mi secreto. Sí. Y continuamos. Venga. Chavis. Esta música sin derechos ahí, guapa. Chula, ¿eh? Pues yo os he traído un preguntas? bucle, y os ¿Sí? lo voy a hacer ahora mismo, porque ¿Ah, sí? no sé si os acordáis de que el otro día hablamos de lo desconocido. Pues hice un pequeño test sobre si conocíais realmente uh, palabras. ¿Sí? Era a ver si conocíais o no conocíais palabras. Y como tenía 20 preguntas y hice dos, pues os lo he a traer. ¡Bien! ¿Vamos ¡Sí! en el bucle de jugar. Sí. ¡Oh! <risa> <risa> <¿Vale>? <risa> Ahí está. Qué lástima. Sí, sí, sí, sí, bueno, no sí. pero… Soy o sea, y lo primero que vamos a hacer va a ser una prueba. Sí. Vale, más fuerte todavía, porque hicimos el concurso, hicimos dos, hicimos dos preguntas. Sí. ¿Os acordáis de esas dos preguntas? No. no vamos no, no, a juego. comprobarlo. <risa> Venga, uh, Germán, sí. esta te le dice a ti, ¿qué significa ma, de la palabra de palabra ja del idioma japonés? ¿Vale? Sí. Cuatro opciones. Dame. A, estar a tres pasos de Kai, <risa> B, la conciencia del espacio vacío, C, oh. un té con pelos de animal o D, el eco que hace la, pale la cabeza del que lleva menos puntos en este concurso cuando se da un golpe. Pues, obviamente, me acuerdo de la respuesta y era las dos. La conciencia en un espacio vacío. Sí. ¡Así es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le vuelto a tal! Aunque me gustaría que fuese la última. Sí, eso, eso también se dijo el otro día. Se ha creado un, has creado un bucle aquí también. Alicia, una gurfa, que es una gurfa en eh, A. La cantidad de agua que cabe en una mano. B. El esfuerzo que se necesita para recoger las naranjas de un árbol. C. La incertidumbre porque crees que se acaba un producto en un recipiente opaco como un desodorante oh. O D. El tiempo que tardan en darte un navajazo en el PP Que eso era cuando, cuando Pablo Casado Si Va, os acordáis claro. de ese tiempo ¿Os acordáis cuando estaba Pablo, ¿Pablo Casado? que oh, qué tiempo es aquello Era el tiempo en que, bueno, que no, hicimos hagáis en más más No más splendings. Venga En mi momento Vale, y yo creo que es la C es la C, la incertidumbre porque crees que se acaba un producto en un recipiente opaco como un desodorante. Es que me encanta el desodorante. Pues pero... no, es ¿eh? la no. no. La mano. Una no. Y de hecho creo que esta misma respuesta cuando hicimos el concurso por primera vez Hombre, normal, porque, pues, bucle Sí, aquí estamos Pues ahora vamos a romper el bucle Y vamos a continuar Venga. adelante en el tiempo La con una palabra que viene del filipino ¿Cómo? Eh, del filipino ¿Pero cómo has dicho? que has llamado? La Yogenic. Del filipino, bollería industrial No quemáis, no comáis a. Ah, el periodo de adaptación de una oveja a un nuevo pasto. La geogenic puede ser B. Alguien atractivo, pero solamente a distancia. La geogenic puede ser C. El típico libro que te dejaron y no recuerdas quién. O D. El medicamento que recetan en los cordeos de Enlarge Your penis. Uy. Uff. No tengo un bolígrafo para apuntar, pero voy a conseguirlo. L me, me encanta ir. Eh, yo Yo… A ver, a ver… Eh, ¿qué, o sea, me, me cuadra lo de… Eh, la genis La genis la como, es que ¿Eh? eh. la la como alargamiento de pene. Es que a mí me suena eso. La genic La yogenic como alargamiento de pene. Germán, tienes una ventaja de dos puntos. Porque pero, has acertado la, de la semana pasada. Eh, large… Large Penis, Large Genis… Yo pintados. lo veo. Yenic, Como no tipo? experta en naming, te digo que lo veo. Pero creo que la segunda que era... La segunda era ¿No? uh, alguien atractivo, pero solamente a distancia. Esa me gustó. Oh, qué bonita! Es que... Ay, sí? Esa, esa sí la hubiera sabido eh, cuando entré uh, en mi bucle madrileño uh -huh. y, y de amor. Me gusta ¿Sí? eso. No, porque es como sí. Sí. La, la, la Es como en la, la, y e, y la y distancia y eres sexy. <risa> pero cuando estás aquí, eh, ni con eh, un palo. Ni con ¿sí? un palo te toco. Germán, ¿con cuál te quedas? No, la segunda, tío. La segunda. ¿La, sí. Pues segunda. Va, voy a ir preguntando una por una. ¿eh? Ah, tratando, vale, vale. vale. Que eh. Mira, pues. Él tiene exclusividad. La, Ajá. la, la. la... ¡Esconecta! ¡Sí! Eh, venga, le voy a dar un punto a los dos porque no había dicho la norma antes. Ay, es la y y es lo que José era, tenía en las lluviones. No, Venga, José eh, visto, eh, en distancias cortas también. Sí. Del sueco, la palabra gocota. Ahora solamente Germán, ¿vale? Levantarse Uf, no, especialmente... No, no. no vale. ah, bueno, Alicia, es, es que ya la que contaba los dos. Vale, empezamos por Alicia. Me toca a mí. A, levantarse especialmente pronto para ver cantar a los pájaros. Ay. B, una forma cariñosa de referirse al número 67. C, hacer un perfect. Y levantarse exactamente a mediodía. O, D hacer un super perfect y no levantarse en todo el día. Pensaba... A ver, ¿podemos aclarar un concepto? ¿Sí? Pensaba que hacer un perfect era algo relacionado con caca. Tiene diferentes acepciones. <risa> es, un perfect, es un perfect vital este. O sea, este es un de... Me levanto a las 12 de la mañana. A las 12 del mediodía. ¿Y cómo era claro, la palabra? Uh, gocota. Gocota. Sí. Me gusta la de florecer por las mañanas. ¿La de levantarse especialmente pronto para ir cantando sí. a los pájaros? Sí. ¡Pues es sí. correcto! Gocota Hacer un ah. poco de ruido mientras apunto Gokota. el punto, ¿vale? Venga, Engili Germán Telgu De lengua del sur de la India, ¿vale? La palabra es Engili Una carta que no abres por miedo a su contenido Ven, uh. una canción que has oído tanto Que ya te ha hartado, pero que vuelves a oír Y por sorpresa, pues te vuelve a gustar <risa> Sí, comida por <risa> la bucle. cual alguien ya ha tomado un bocado Y de poner un espejo frente al otro Intentar mirar a ver si llegas al infinito Ostras uh. Eh, me gusta la primera la del sobre, la, sí, eh, la de sobre. no voy a abrir ese sobre que, que me va a hacer un telgu pues madre mía germán has fallado ¡Oh! Oh. en Gili es comida de la cual alguien ya ha tomado un bocado Uf, mm, esto es un mía. telgu tío sí, sí, sí, sí. <risa> Alicia, comida, comida de la que alguien ya ha tomado ¿Sí? puede ser un telgu de eh, no le voy a enrollar con esta persona porque ya se la han enrollado. A alguien. Por ejemplo. Es un telgu. Ejemplo, un, un telgu es cuando un niño pequeño lame las galletas y las vuelve a dejar en la bolsa. Por ejemplo. Eh, ejemplo. Platicar sexo oral y dejarlo. <risa> ¿Por qué todos estos ejemplos van de sexo? Oye, no, el primero Telgu, un eh? momento, un momento. Es que está dando palabritas muy para que yo me vuelva a meter en ese bucle. ¿eh? Sí, o sea, sí. hay platicar telgus y uh -huh. lo de antes. Uh -huh. <risa> Seguimos, venga. venga. ¿A quién le tocaba ahora? A Amiga, Alicia. Alicia Schottenfreude Uy. Alemán. Vale. La alegría de ser testigo del de los fracosos del otro. Podría Uf. ser también espiar por una cerda dura. ¿Sí? Podría ser también un regalo decorativo que no pega con el estilo de tu casa. Vale. O de cuando en la escena postcrédito de una peli te cuela en el tail de otra. Esa es muy aburrida. Uh -huh. Entonces, ¿cuál diría que es? <risa> la me que me gusta la, el concepto de odiar. <risa> sí. ¿De odiar cómo era? Odiar… La alegría oh. de ser testigo de los fracasos del otro. Esa. esa. Alegría Yo quiero de... esa. Uf. Quiero esa. ¿Quieres esa? Sí. Pues, Alicia, lo siento porque… ¡hazte ¡Oh, el! Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué? Qué y Con guay. la vida de Germán, es que y super Germán no un punto. Eso es lo mejor. Soy súper maligna. A... Tú eres muy de Shodden Tiger. ¿eh? Sí. Vamos a la siguiente. Aquí del hawaiano. A. Alguien que busca siempre su perfil bueno para las fotos. B. Olvidar el camino inmediatamente después de que alguien te lo describa esperar a que alguien se fije en ti mirándolo silenciosamente desde el fondo de la habitación también conocido como hacer un niño y guardejón o de tener ¡Ay! que explicarle a la tía puri cómo funciona el skype por quincuagésimo octava vez pelearse, que te diga que te va a desagradar y termine pidiéndote que le pongas el skype con el notario que de esa de ya no sabe repíteme la tercera no, <risa> es la que me ha esperar a que alguien se fije en ti mirándolo silenciosamente desde el fondo de la habitación hostia, eso es... sí ¿es esa? ¿cómo has dicho que es esa? ¿Eh? ]ấy? ¿El nombre? Aquiji, de hawaiano. Aquiji. Aquiji, sí. aquí. aquiji. Sí, es como... Aquí sí. Aquí. Aquí. Aquí. Pues... ¡No! Es olvidar el camino inmediatamente después de que alguien te lo escriba. ¡Ah! ¡Vaya! Venga, que nos quedan dos. Cavoli oh. Riscaldati, Uy. Caboli, ¿Vale? riscaldati. Sí. caboli Riscaldati Caboli Riscaldati Es italiano, ¿verdad? De, es italiano, sí, Cavoli Caboli Riscaldati Es alguien que ha que llegado a la escaldado. hora de cenar con de saca Uf. Uf. ¿Vale? Eh, También me podría pegar Check. mucho Sí, Check. También puede ser el intento de reiniciar una relación fallida uh, Caboli Riscaldati sí. Uy. Vale. Caboli Riscaldati, pero También bien. puede ser no atreverse a cancelar una suscripción por vergüenza Caboli riscaldati. Eso a mí no me pasa en la vida. O un insulto que significa tonto no, lo siguiente, tampoco lo siguiente. <risa> Eso tampoco me gusta. Eh, y Caboli Riscaldati me gusta o la A o la B. No, ¿Cuál, no, no, no, ¿cuál, cuál te quedas? Huele a B. Huele a B. ¿Huele a, huele a, a el intento de reiniciar una relación fallida? Sí. Pues Alicia pido un aplauso porque es <risa> sí, sí, sí, sí. <risa> sí. Me estoy llevando los puntos de Alicia. Sí, no, de no, no, Escaldati. Sí, estás Escaldati pero bien. Tú, Tienes ¿ver? una última sí. oportunidad, Germán. <risa> Espero que esta vaga tres puntos para ponerme en cabeza. O empatas oh, o y ahí pierdes y ahí. ¿Hay para hacer penaltis? No hay penaltis. Oh, entonces. Os daré una bueno, pues entonces, uno y os diré eh. que muy bien. Vale, yo sé que he ganado. Jerevan, esta además lo tiene fácil, voy a poner tensión. Ay. Viene ¿Y? el japonés. Vale, sí. La palabra es... Age otori. Oh. Son dos palabras. Age otori. Okay. La palabra son dos palabras. Puede ser una noche especialmente estrellada. Oh. Puede ser lucir peor después de un corte de pelo. Uf. Puede ser la sorpresa de ver el camino al revés cuando vuelves de excursión o de borrachera, ¿no? O puede ser usar expresiones desfasadas como hasta luego, Lucas. <risa> Germán piensa que es posiblemente el momento más importante de tu vida. Vale, eh... ¿quieres que ejerza influencia ti? Tranquilízate, ¿No? Germán. Vale, sí, no, vale, sí. ¿Quieres que te influencie? Sí. A mí me gusta la D. La D. La D. Sí. La D. De... Sí. la que no ha sido en ningún Chachi, momento. Juan pelotilla. Juan pelotilla. Las expresiones caducas. Sí. No. <risa> no me ayudes. Dejalo. Y la del mundo al revés. La Esto de... no es stranger things, ¿eh? cariños. Ya, ¿sí? pero el japonés uh, es muy poético. Ya, sí, muy ¿Ah? poético. podría ser mirar mm. el camino y ¿Sí? decir, ¡hostia, qué guapo sí, sí. era! Y, y guapo. al revés. Ah, sí. creo que la hace? ¿Crees que es la sorpresa de ver el camino <risa> al revés? ¿Cuando vuelves de excunción? Sí. Sí, sí. Es de decir... Sí. sí. Sería muy gracioso que no hubiera sido en ningún momento la D. ¡Y justo en esta! <risa> ¡Para, sea para terminar! Sea la D. Fuera la D, ¿no? Sería muy gracioso, sí. Pero pues o sea, no. Pues perdería bien. O sea, Pero no. Pero, Pero no. no porque no, no es la D. Uf, toma. Es... lucir peor el pelo después de un corte de pelo. Germán, has uh, perdido. Uh, ¡Oh! Y para acabar el bucle, sí. uy, qué bonita era. La claro, anterior claro. vez ganó Germán, si no recuerdo mal. Sí. Estás ganado a tú, Alicia. Sí. Estáis en empate y tendréis que solucionarlo con un de muerte, como se como se solucionan los bucles. Ostras. Y ya está. Quieres que abra el librete, tú en la tuya. Venga, no, no. vamos a romper esto venga que no entiendo qué estáis haciendo pero vamos adelante. a competir con cosas escritas en la libreta ah vale <risa> vale tengo una <risa> venga eh, la jirafa es el animal más silencioso de la tierra no te lo esperabas eh vale pues yo tengo yo más te... silencioso no pero yo tengo la mía apuntada perdón puedo meterme sí tengo apuntado, es que ya que he dicho jirafa, yo escribí una, una página llena sobre jirafas y descubrí que era el animal que hacía las volteretas más irregulares de la tierra. ¿Cuál? La jirafa. Hace volteretas, pero... Laterales. Laterales. Imagínate o sea, una jirafa. Soy muy pesado. Tengo una sorpresa está? que acabo de descubrir. Ahora os dejo terminar. De aquella época loca que os he contado de aquel bucle de amor, he descubierto un mensaje que un susodicho me escribió. Uy, uy, uy. uy. Era brujo. ¿No? Pero que fuese José. ¿Vale? No, no era José. Y hay un, hay un barco pintado. Y... ¿Queréis que os lo lea? Lo que pone? A ver el pirata que te puso. El pirata brujo. Es que era brujo, ¿eh? A ver. Eh, para un ser especial que volará a lo más alto. Sí. Volarás hasta lugares insospechados. Prepárate para tu nueva aventura. El viento te, te guiará. Confía en él. Bien, puedo… Hasta estar, la semana hasta que viene. Semana, sí, sea. Sea, yo creo que no lo podemos dejar mejor. No, sí. Os queda todo muchísimo. Sí, no. Es que… Se puede quedar mejor, se puede ¿Sí? acabar ¿Se puede mucho, quedar... muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Cómo? No lo sé, pero con esto no. <risa> vale. O sea, no, no quede bien. ¿Pero es que podemos hacerlo mejor, Germán? Por supuesto. ¡Puta mierda! <risa>